Muchas gracias al doctor Lloreda, a la ACP, el equipo de sostenibilidad de la ACP y el equipo de comunicaciones, como siempre esto muy bien organizado y gracias por el, por el escenario para poderles comentar qué hemos hecho nosotros ya como hechos de sostenibilidad. Hemos visto las cifras, creo que el pa país tiene muy claro lo que sucede, los números, cómo estamos a nivel nacional, pero aquí quiero presentarles cómo en los últimos dos años hemos logrado algunos proyectos de impacto que efectivamente a nivel nacional se tiene la oportunidad de reducir la huella de carbono, O sea, nuestras operaciones, tenemos que reconocerlo, que en los últimos años nos hemos focalizado, ya sea por el compromiso con el planeta, por el compromiso con, el, con, el, con los inversionistas, por el compromiso con el país, y hemos tenido unos importantes avances. Entonces les voy a mostrar aquí unas diapositivas y unos videos rápidos para mostrarles en qué nos hemos focalizado nosotros. Entonces, eh, primero, como contexto, eh, nosotros establecimos estas cuatro metas que ustedes ven en, en la pantalla, la reducción de, de, de emisiones en alcance 1 y 2. Pusimos unas metas ambiciosas, reducir al 50% en 2023, en este momento vamos en el 44%, creo que lo vamos a lograr. No ha sido fácil, pero pues igual estamos obteniendo muy buenos resultados. Ya les voy a mostrar de qué se ha tratado el programa. Las cero quemas rutinarias que están establecidas por el Banco Mundial para 2050, nosotros nos propusimos para 2025. Y ya les cuento por qué lo adelantamos en el tiempo y dónde encontramos unas oportunidades importantes. En la línea base de emisiones fugitivas, muy relacionado con, con, con la resolución 466 de, de, de, de, de, del Ministerio de Minas, eh, nosotros hicimos un programa avanzado el año pasado, logramos eh, tomar nuestra métrica total y ya tenemos un balance que también se los voy a mostrar acá cómo lo logramos. Y finalmente nuestro programa de carbono neutralidad lo tenemos para 2030. Eh, con, estas, con este contexto nosotros lo que establecimos fue cuatro pilares para poderlo lograr. Nosotros no, embarca, no englobamos todo en la transición energética y es porque para nosotros la transición energética representa es migrar de nuestras, de nuestras fuentes de energía, sobre todo que estaban basadas en las fuentes fósiles, a las energías renovables. Por eso, entre nuestros pilares, el segundo pilar es eficiencia energética, es separado el de transición energética. El tercer pilar es el apagado de TEAS, ya que sabemos el daño que hacen las TEAS, es una combustión incompleta. Y más allá del CO2 que se libera, es el metano que estamos liberando con las TEAS prendidas sin aprovechar este recurso y sabemos que es 28 veces más contaminante que el CO2. Y finalmente, una medición de metano, pero ya en los puntos, como bridas, válvulas, tanques, donde tenemos fugas fugitivas. Entonces, entremos en el primer pilar. El primer pilar que fue el de transición energética que les comentaba, ahí tenemos cuatro proyectos, pero les quiero mostrar el de más impacto para que veamos cómo se logra coger lo que llamamos los mangos bajos. O sea, como hemos hablado aquí, como se ha hablado en los diferentes paneles, nosotros tenemos la oportunidad de hacer muchos proyectos. Algunos vendrán en 2030, hidrógeno, 2028 geotermia, pero, pero sí tenemos la oportunidad en muchos campos del país. Yo conozco varios campos del país y tenemos muchas oportunidades que se pueden capturar rápido, que es un bien para el planeta, es un bien para el país y es un bien para la compañía en su parte reputacional. Entonces, lo primero que nosotros hicimos, eh, nosotros operamos en Arauca, éramos anteriormente occidental de Colombia, y nuestra fuente de energía principal siempre fueron los motores a crudo. ¿Por qué? Por la inestabilidad de la red en esa zona, por los ataques de la guerrilla, por los derrumbes en el catatumbo, porque los programas de, de la segunda línea de reconexión nunca llegaron, son procesos que se atrasan, se levanta uno por la mañana y miran la UME y, uy, lo aplazaron otros 10 años. Son por décadas que se van atrasando los proyectos desafortunadamente. Entonces nosotros eh, teníamos una base del 50% de nuestra energía de suministro, más de 57 megavatios de los 114 que consumimos, lo teníamos basado en, en crudo. Nosotros hicimos un esfuerzo y hemos logrado migrar de estos 57 ya 41 megavatios a la red eléctrica. Estamos instalando un cuarto transformador de 50 MVA en la, en, la, en la subestación de, de Arauca, que no solo nos va a dar más confiabilidad a nosotros, sino a todo el departamento, y con eso reducimos 201 mil toneladas. Nuestra meta es reducir 266 mil netas, descontándole las de SCOP2 de la red eléctrica, pero es que estamos pasando a lo que más tiene el país, que bien lo decía el doctor Mejía, o sea, nosotros tenemos unas fuentes importantes hidráulicas que tenemos que aprovechar. Cinco veces más limpias en este momento la red eléctrica que la combustión con, con diésel o con, o con, o con crudo. Entonces nuestra icónica planta, que es la Power Plan de Caño Limón, ya está prácticamente apagada, esperamos apagarla finalmente eh, en noviembre, va a quedar por demanda, por en, la, en la modalidad de demanda por desconexión voluntaria para poder soportar el departamento de Arauca incluso cuando hay estos atentados de la guerrilla. Nosotros hemos exportado, hemos exportado energía cuando hay atentados a la red eléctrica o hay algún daño para suplir hospitales eh, alimentados por, eh, y, y colegios, todo alimentado por crudo. Entonces, en esto nosotros logramos reducir más o menos el 30% de nuestras emisiones. En eficiencia energética nosotros tenemos cinco proyectos, pero el de más impacto, aquí les traje el de más impacto de cada uno de los pilares, es el que hicimos en la alianza con Borex. Nosotros somos fieles partidarios de la, de la tecnología, y la tecnología de los imanes permanentes es una tecnología que es una realidad. O sea, los, los motores de imanes permanentes, como ustedes saben, tienen una virtud muy grande y es que a diferencia de los motores asincrónicos o los motores normales que nosotros conocemos, estos motores entre el rotor y el campo magnético no hay ningún desfase, en los motores asincrónicos normales hay un desfase y por eso hay unas pérdidas, que en subsuelo son muy grandes, son pérdidas hasta el 16%. Nosotros hemos logrado ya cambiar en este momento 375 motores de los 500 que tenemos en subsuelo, representando un ahorro de casi 8 megavatios, que es bien importante. Por ejemplo, en, en Arauca, eh, la ciudad de Arauquita consume 5 megavatios, estamos hablando de, de más de lo que consume incluso un pueblo como Arauquita. Entonces, estos motores de imanes permanentes son bastante eficientes y ya nuestros proyectos de ingeniería los estamos haciendo incluso en superficie con motores de imanes permanentes. Esto no se reemplaza como decir, vamos a reemplazar 270 motores, vamos a reemplazar 500 motores de una vez. No, esto es por condición, entonces no es un impacto tampoco muy significativo para las compañías lograr esta migración y creo que es una buena alternativa. Hay otras marcas como Novomec y otros y de otras empresas que ya están incursionando, pero, pero es algo muy representativo que esperamos nos represente 14.000 toneladas hacia final de 2024 de reducción. En el apagado de TEAS creo que tenemos una buena oportunidad en el país. Definitivamente el gas flaring, como iniciativa del Banco Mundial, el, la eliminación del gas flaring tiene mucho sentido. Eh, mucha gente dice, bueno, pero yo la tenía aquí, la TEA tenía el gas y ahora estoy en un motor de combustión interna. Sí, efectivamente el CO2 es el mismo, pero el metano ya no es el mismo. En, el, en la TEA la combustión es muy incompleta y se libera mucho metano entonces, la iniciativa del Banco Mundial no está a que estábamos en la TEA y apaguemos el CO2 metiéndolo en un proceso de combustión interna o en una turbina. La iniciativa del Banco Mundial es aprovecha energéticamente lo que tiene en la TEA, deje de liberar metano y aparte de eso reemplaza otra fuente de energía que puede venir de una térmica o alguna cosa, mientras que esto lo está liberando al medio ambiente. Entonces, nosotros en este proceso sabemos que todo depende de la calidad del gas, sabemos que esto depende, cada campo tiene unas condiciones diferentes, pero básicamente uno tiene cuatro técnicas para hacer la, la eliminación del gas de TEA. La primera técnica es la de utilizarlo en generación eléctrica cuando el gas es de buena calidad. Lo puede uno utilizar en motores, lo puede utilizar uno en turbinas. Cuando ya empieza a perder calidad el gas, como sucede en algunas partes aquí del país, ya se vuelve un poquito más complejo, pero puede uno utilizar algunos equipos que efectivamente re, re, reciben gas con menos del 18% de metano, como por ejemplo las turbinas Capstone y algún otro tipo de equipos. Pero cuando ya el gas se vuelve muy malo, que algunos, algunos campos de aquí el país lo tiene, el de nosotros lo tiene, que el metano es menor del 10%, es un, un gas prácticamente inerte. Sin embargo, ahí uno tiene tres opciones: o vuelve y lo, lo devuelve al subsuelo, o que sería la mejor o simplemente utiliza alguno de los procesos que puede hacer para recuperar los líquidos. Este video es de lo que nosotros hicimos. Nosotros estamos en el proyecto de Gas to Liquids, entonces en, las, en, los, en el Gas Flaring lo que le estamos es recuperando mediante tres etapas los líquidos pesados, o sea, las cadenas del C5, las cadenas del C6, y estos condensados los estabilizamos, colocamos una planta estabilizadora y estamos metiéndolos a la producción. Cada tea que estábamos quemando de un millón de pies cúbicos diarios que no habíamos visto la oportunidad, está representando más o menos un, un pozo de 300 barriles diarios de crudo. Entonces, esto lo estamos sumando a la producción y definitivamente logramos eh, dos objetivos. Uno, apagar las teas y dos, eh, vamos a lograr el objetivo de reducir más o menos unas 60 toneladas entre las dos teas. Hay otras técnicas que, que también se pueden aplicar aquí en el país, como el ciclo orgánico de ranking. Y, y otras más que, como les digo, va a depender de la cromatografía del gas que se tiene en cada punto. Y finalmente, en el cuarto pilar, viene lo de la medición de metano y las fugas fugitivas. Este, esto ha sido, pues digamos, como un medio karma cuando esto apareció en el 2022, de que teníamos que cumplirlo para 2024 como sector. Pero a mí me parece una muy buena medida como se estableció. Realmente nosotros no teníamos cuantificados como sector cuál, qué tanto estábamos emitiendo de metano, si era mucho, si era poquito, si era dañino, qué tanto estábamos haciendo. Cuando uno empieza a re revisar la resolución, la 466 tiene algunos puntos por corregir, sí, tiene un par de puntos que son un poco inviables para el sector hacerlo, pero nosotros lo que hicimos fue realmente unirnos con una compañía de talento colombiano que empezó trabajando incluso fue en, en, en Estados Unidos con ConocoPhillips y ellos desarrollaron una tecnología porque nosotros evaluamos cuál era la mejor para nosotros, esto se puede hacer desde satelital muy rápido, pero con muy poca resolución. Con drones, mejor resolución, pero tampoco muy conveniente aquí para el trópico. Pero ya cuando uno va al detalle, que es lo que se quiere para tener una línea base correcta, pues nosotros escogimos medirlo en detalle, punto a punto. Entonces hicimos una alianza con una compañía que se llama Decimetrix y había desarrollado todo muy adecuado para, la, para el cumplimiento de la resolución 466 y sobre todo entender qué es lo que nosotros teníamos de fugas de metano y dónde teníamos que corregirlas, porque pues, con esta línea base sabíamos dónde atacar el problema. Entonces eh, nos dividimos en cinco etapas, la primera etapa fue un diagnóstico, entrenamos a personal de las comunidades, personal técnico que ha surgido de las comunidades, ahora son expertos, medidores de metano, certificados por la ONAC o en proceso de certificación por la ONAC. Los entrenamos con realidad virtual, de cada, cada elemento como teníamos que medirlo, dónde se produce, podía producir el metano, por qué podíamos tener una fuga de metano. Se entrenó la gente en campo, allá en Arauca. Ellos tuvieron un entrenamiento muy, muy, muy completo y una certificación. Y empezamos a pasar a la tercera etapa, que era ya asociar nuestro sistema de información geográfica, que es bastante completo, casi todas las compañías yo las conozco y tenemos... Digamos, al nivel oil and gas tenemos una muy, muy buena eh, información en el sistema de información geográfico. Asociamos los puntos de cada tanque, cada válvula, cada equipo, cada compresor y lo asociamos para poder sacar la línea base. Después empezamos la inspección, la inspección de equipo por equipo, para entender qué teníamos y en qué puntos deberíamos focalizarnos para cumplir con la resolución y poder tener una buena línea base. Después de que hicimos esto, que está compuesto por videos, por medición, sacamos ya los videos, los videos de cada punto, y dónde está el espectro del metano que teníamos. Nos llevamos una sorpresa, veníamos reportando más o menos como unas 30 mil toneladas de CO2 equivalente, y realmente teníamos 16 mil. Pero lo bueno de esto, de que hay por ejemplo en ese videito se ve una fuga real de metano, que ya la tenemos controlada. Entonces, eh, y con los videos de 360 grados para poder ubicar al personal dónde, dónde era que teníamos que corregir cada punto. Entonces logramos un reporte que ya lo vamos a ver, que es el que estamos preparados ya para entregarle a la NH cuando se habilite la plataforma. Pero el, el reporte como tal sí nos indicó dónde teníamos esas fugas de metano y dónde teníamos que corregirlas. Ahí, por ejemplo, estamos viendo en la parte superior de un tanque donde tenemos una fuga que deberían Pues algunas son incorregibles, algunas simple y sencillamente son parte del proceso, pero igual nosotros podemos direccionarlas, podemos direccionarlas a una BRU, podemos hacer algún uso específico del gas. Entonces, eh, como les decía, nosotros ya tenemos el reporte de las fugas de metano, el cual nos indicó que teníamos 37 puntos para corregir, teníamos 37 puntos, tomamos más de 17 mil imágenes y videos, con lo cual eh, ya finalizamos eh, el reporte para Crao Norte, Rondón, Chipirón y Cosecha. Entonces, esos son los cuatro pilares que nosotros hemos manejado, los cuatro, eh, digamos, los... Los resultados que hemos tenido en nuestro programa de descarbonización y el mensaje aquí muy rápido es que sí tenemos oportunidades de descarbonizarnos, no somos grandes superemisores de metano, no somos grandes emisores de CO2 a nivel planeta, pero cada operación sí tiene unas oportunidades que tecnológicamente podemos traer tecnología, como decía el doctor Consuegra, nosotros tenemos evaluado todos los tipos de geotermia, de hidrógeno, que son Proyectos que no van a entrar este año, no van a entrar el próximo año. Pero lo que sí tenemos es la oportunidad de coger esos mangos bajos y, y descarbonizar las operaciones de una manera significativa, mostrando unos resultados importantes. El 50% que nosotros nos planteamos de reducción de huella de carbono en el, las operaciones específica de de caño limón, no fue un número sacado debajo de la manga. O sea, teníamos oportunidades importantes, conocíamos muy bien el campo y podíamos lograrlo. Entonces, con los pilares de transición energética, eficiencia energética, apagado de teas y medición y mitigación de fugas de metano, estamos logrando las metas que nos propusimos. Muchas gracias. Así, rápido. Bien.